la verdad es que es un poquito reto porque el objetivo es eh, estimular la neurona de la gente que venga eh, un poco para darse cuenta de cómo va a cambiar el mundo en los próximos meses lo rápido que está girando y cada vez se está acelerando el mundo y cómo eh, en todo ese proceso la inteligencia artificial va a tener un impacto muy muy muy muy grande y realmente lo que quiero que se sensibilicen es eh, por un lado que o cambian su perspectiva y se dan cuenta de cómo la inteligencia artificial va a impactar en sus compañías y segundo que si no lo hacen se van a quedar fuera de sus respectivos mercados, porque no solo las empresas que ya están trabajando en el sector están poniendo foco en ello, sino que hay challengers que están empezando desde abajo y están rediseñando eh, los mercados, cómo van a estar trabajando, utilizando y tomando ventaja de la inteligencia artificial. Entonces, si no ponen foco en esta tecnología, se van a quedar claramente fuera del, del mercado y en un tiempo, de, eh, un tiempo relativamente corto. Bueno, eh, por un lado, eh, sistemas predictivos que tienen que ver con escenarios eh, industriales de equipos a nivel de predicción de fallos, mantenimientos y demás, eh, muy vinculados a escenarios de Machine Learning. Luego, por otro lado, cada vez se están abriendo más proyectos relacionados con eh, uso de inteligencia y, y computer vision eh, sobre cámaras. Que detectan eh, cosas en distintos escenarios, desde escenarios industriales, temas de prevención de riesgos laborales o determinadas cuestiones de operación con los equipos con los que están trabajando, retail, en los cuales se detecta, por ejemplo, cosas tan sencillas como si una línea de caja tiene de, de, demasiada gente y se lanza una alarma para que nuevas personas se incorporen a las cajas para que la experiencia del cliente sea mejor y vaya todo mucho más fluido. Y luego por último, un área que está explotando, que la gente no se da cuenta de que en la mayor parte de las empresas eh, hay un grandísimo volumen de datos desestructurados que están en documentos y que hay las posibilidades de mejorar lo que es la parte de gestión del conocimiento o automatización de procesos son brutales y además eso es totalmente cross a cualquier compañía. Pues el futuro sinceramente no sé cuál es, porque además en el mundo de la IA hay como mucha hype y hay determinadas cuestiones que realmente a día de hoy no son factibles, eh, pero que yo sinceramente hay muchas cosas que realmente... Creo que a día de hoy nos podemos imaginar y que en algún momento, por muy fantasiosas que sean, la inteligencia artificial va a poder eh, eh, resolverlo. Va a ser algo que nos va a impactar tanto en el trabajo como en nuestra vida personal de una forma que a día de hoy estoy seguro de que nadie está...